Ok, este, antes que nada quisiera decir que este no es un tutorial como tal, tal vez en algún otro momento haga uno más elaborado, pero ahorita es completamente improvisado solamente les voy a enseñar más o menos cómo hago para para pintar. En este caso, como ejemplo, voy a usar esta plantilla que estoy haciendo de unas tarjetas de presentación que voy a hacer para entregar durante la pre y la con de este año. Ok, este, ya... Ya tengo los Flat Colors de Scarlet y por lo general todo lo divido en grupos Carpeta, Grupo 1 y pongo el nombre de los personajes y pongo las capas adentro Así puedo encontrar cada capa fácilmente y no se me pierden Ok, ya después de, de que tengo los Flat Colors, antes de empezar a sombrear como tal hago una nueva capa Y es sí le pongo nombre, le pongo paleta de colores antes de empezar a sombrar y todo, por lo general hago una paleta de 3 4 colores La guardo para que no se me pierda Granlo, no, hay una diferencia entre estos dos Para la piel Un consejo importante cuando quieran pintar piel blanca no... No la pinten toda de gris, se ve como muy opaco y sin vida si se dan cuenta, la piel de Scarlett se ve medio rosa por, por los contornos que tiene aquí, son como rosita o algo así. Así que normalmente trato de sombrar la piel de Scarlett con colores rosas. Siento que así ya no se ve tan, tan aburrido a la hora de pintarlo. Para los otros ahí solamente uso uno o dos colores mucho. Ahorita van a ver. Ya que tenemos nuestra paleta, este, normalmente empiezo a sombrear aquí. Okay, tengo todo dividido en capas. Y por lo regular empiezo a pintar el cabello. Como ya se dieron cuenta, tengo el degradado de su cabello en una capa diferente. Normalmente para pintar el cabello, sombrear y hacer todo, uso solamente este pincel. Este, en un rato le tomaré captura y así podrán ver los ajustes Pero mientras tanto, no se sé si alcanzan de ver esto de aquí Ahora, para empezar a sombrear Entro como muy fácil para que no se salgan de todas las líneas Que se llama reservar opacidad Así ahora cuando quieran pintar No se va a salir de, del color que ya tienen ¿Me explico? Ok, ahora normalmente selecciono el, el pincel y. Normalmente empiezo con pinceles y. pinceladas grandes y. trato de, ese, de seguir algo de lógica hacia dónde está cayendo el pelo y así. No siempre me sale bien, pero. al menos lo intento. Y cada vez uso un color más oscuro y pinceles más pequeños. Muy bien, una vez que este, terminé esta parte del pelo, algo que empecé a hacer últimamente para añadir luz al cabello y que no se hubiera tan aburrido es hacer otra capa encima, le damos el recortar grupo, así lo que pintemos no se va a salir de, de lo que ya tenemos pintado. cambia cambian la luminosidad, un, como un 20-30% estaría bien, en este caso voy a hacer un y empezamos a pintar delante Tratan de allí como La lógica del cabello Piensan en todo el cabello como mechones diferentes Y ahora le dan un airbrush Le dan a este botoncito de aquí Que se llama Intercambiar color normal transparente Y empiezan a borrar los Los extremos y aquí lo ponen, y empiezan a borrar los epígramios ven que se ve diferente pero todavía no termino yo por lo general siempre uso muchas capas muchísimas capas aquí normalmente hago otra capa encima de nuevo le doy a recortar grupo aunque creo que no es no es tan necesario agarro un pincel más pequeño y empiezo a pintar encima del brillo que ya hice y al final bueno hago esto y más o menos así quiero. no me gustó lo voy a repetir no debería la diferencia y normalmente repito este proceso para todos los noches de este cabello que Yo termino de pintar el pelo, por lo general empiezo a pintar la piel. Y aquí hay algo curioso. Por lo general, creo que yo soy la única loca que le encanta ver cómo se ven todos los pechazos. Por lo regular, siempre sigo el mismo procedimiento cuando pinto el pelo. No, no creo que tenga mucha ciencia. Primero pinceles grandes, luego pinceles más chicos. Y, y así hasta terminar. No sé, a lo personal me encanta cómo se. ¿Cómo se ve Scarlett con la piel? Rosa, morada. hace o sea, que no se vea tanto como el típico pericornio, blanco y negro. Normalmente es aquí cuando muchos dibujantes empiezan a mezclar los colores. A mí en lo personal no me gusta mucho cómo se ve eso. ¿Por qué? Bueno. Miren lo que pasa cuando desenfocan mucho los colores. Esto pasa ahí, no me gusta cómo se ve así. Pero lo que hago en vez de eso es con el mismo desenfocar, agarramos un pincel más pequeño y hacemos como si estuviéramos haciendo puntitos. no se ve tan no La parte que sigue ahora son los ojos Y les juro que son mi parte favorita Porque por lo general los dejo al último Y aparte son súper simples de hacer Y la verdad se ven, bien, se ven bien Y son fáciles Agarramos el segundo color Y pintamos así Y hacemos el degradado Así hace es el degradado enfocar. Porque hubo gente que me dijo que no sabía cómo hacerlo Hacemos otra capa, le damos la recortar grupo y pintamos aquí el negro. Pintamos las pupilas. Siempre tengo problemas para pintar las pupilas porque nunca sé cómo de pintar ellas. Hacemos otra capa y pintamos la parte de arriba de negro y desenfocamos también hay que desenfocar aquí donde se ve la pupila ahorita van a ver por qué ahora ahora hacemos una capa debajo de las dos que hicimos agarramos el primer color y le cambiamos a modo luminosidad Uso muchísimos efectos de capas a la hora de pintar otro Y pintamos esta parte de aquí abajo. La idea es que lo que está abajo se vea más brillante que... lo demás. Y empezamos. a desenfocar. Se ve bien. Ahora hacemos una capa entre... Las dos primeras que hicimos, volvemos a darle luminosidad y volvemos a pintar con ese primer color, esta vez con un pincel más pequeño. Perdón, en luminosidad. Con un pincel más pequeño y que se vea así que atraviese la parte negra. Aquí, a vez de aplicar agarramos Blender y con un pincel pequeño empezamos a hacer así. azul. Se realiza una parte negra, así se va a ver como azul, morado o el color que estoy usando para pintar los ojos. No sé, yo siento que se ven como muy brillantes y no sé, Ahora encima de todas las capas de los ojos que hicieron, también le dan a recortar grupo. Pintan de planta. Estos son los que de A veces Scarlett le pinta un corazón, chiquito, ¿eh? brillo de sus ojos, no sé, siento que se ve adorable, ahora hacemos una capa abajo y con airbrush también pintamos, un pincel grande y lo más enfocado posible. Normalmente lo cambio de luminosidad, aunque realmente no hace mucha diferencia. Y ahora la parte que va en blanco en los ojos. Hmm, empezamos. Alcándolo aquí encima, recortar el grupo y normalmente trato de pintar más o menos el color que tenga en, en los ojos. Y aquí sí desenfocamos todo. Y le bajo la pasita. Y hago otros brillos de color blanco. Y bueno, básicamente eso es todo. Así más o menos como pinto todo sobre la gran mayoría de mis dibujos. Al final solamente oculto la paleta de colores y sigo con lo demás. Espero que el video les haya sido útil y que hayan aprendido algo o que al menos me entendieran algo. Si les queda alguna duda, díganmelo y trataré de hacer otro video explicando con más detalle cómo hacerlo. ¿Ok? Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.